Permanecemos juntos y mantenemos la calma. Saldré. Ah, ha, ha, ha, ha, ha. Hay que rodear el fuego. Adrenalina. Cojo píldoras. las escaleras. Y más... ¡Hola! Bien, ¿estáis listos? Si alguien se lo preguntaba, voy a adiñarla. Ah, Sí, eso está mucho mejor. Es aquí. Hay alguien ahí. Mierda, pero qué hostias pasa. ¿El Gracias, te la debo. ¿Te necesito un botiquín. Por el contenedor. píldora mejor disculpe oh, este una sustancia ardiente oh, Última vez Rochelle va a palmarla nos servirá sí, perfecto por los clavos de Cristo. ¡Por Dios! Oh. Eh, ¡Gracias! ¡Madre de Dios! Chicos, ¿me oís? Lanzo un molotov! ¡Adrenalina! Mejor. Adrenalina. Oh, me están tirando, hostia. Gracias. Nos vendrán bien. Ah, oh, sí. Por si alguien no se ha dado cuenta, aquí una tiene las horas contadas. Subamos por aquí. Dónde está? ¡Oh, Dios mío! Mira todas esas armas. Ah, sí. Sí, señor. Te traeremos los aperitivos, pero espero que no faltes a tu palabra. Soy hombre de palabras, señora. Tiene mi palabra. Oh oh, oigo uno de esos ¿Cómo se... ¡Dos No sabía que necesitabais tantos preparativos. Os traigo almohadas y mantitas. Ya me siento ¿sabes? mejor. Cojo una katana. Usaré las pendoras. Tengo el refresco. ¡Oh! bien para el centro comercial. Subir la escalera, madre de Dios, vale, está muy tranquilo, pero creo que deberíamos comprobarlo. esta puerta. Hay un hunter por ahí. Subir la escalera, oigo a uno de esos canijos. Aquí. Muy oh. oh. Si alguien no se ha dado cuenta, aquí una tiene las horas contadas. así? Oh, ¿Hola? Buscad en las habitaciones, quizá haya algo útil. Usaré las pulgaras. Sí, perfecto. Preparaos la alarma para No hay que apagar la alarma. ¡Gracias! ¡Tenéis que dispararme! ¡Oh, me están! Eh, gracias. Mejor. Si alguien se lo preguntaba, voy a adivinarle. ¡Corre! ¡Hay alguien ahí! ¡Hay que apagar la alarma! ¡Hay que apagarla! ¡No! a uno de esos canillos. Vamos por aquí. Por esa escalera. Es super Usaré las cinturas. Sí, está un poco desierto. Puede que el centro de evacuación esté más adelante. Adrenalina. de las habitaciones. Quizá haya algo útil. Nos vendrán bien. ¡Hay que apagar la alarma! ¡Desconectad la alarma! ¡Desconectad la alarma! ¡Hay que apagar la alarma! <risa> Mejor. Necesito un botiquín. Chicos, ¿me oís? Ya me siento mejor. Aquí no nos van a rescatar, ¿verdad? Tendremos que apañárnoslas. Nadie va a venir a rescatarnos. el pelo de un calvo. ¡Hola! Vaya, mirad esta mierda. Vamos. Vaya, vaya, pero qué mala espina. Vale, ¿alguien tiene alguna idea? Sofa, tíos. Oigo a uno de esos canijos. 結帳 Vamos, vamos, vamos, vamos. ¿Sabe alguien quién es ese tío? Vamos. Vaya, vaya, qué mala espina. Vale, ¿alguien tiene alguna idea? ¡Que hacen sofa, tíos! ¿Listos? Tengo esta. Listo. Muchas gracias, oh, tengo esta. ¿Quién es ese tío? Por si alguien no se ha dado cuenta de punto, hace unas que uno tiene Sí, eso está mucho mejor. Cojo botiquín. Muerto. ¡Listo! ¡Listo! a uno de esos canijos. ¿Tengo esta?